Muy buenas noches, soy Andrés el diseñador Y en el día de hoy Te deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo Recuerda El próximo año Van a suceder grandes cosas con el canal Y esta vez es en serio Con los audífonos, con el audio ya está sucediendo Pero con la calidad de imagen no ha sucedido En cualquier momento del próximo año va a suceder